que hacía falta en Cádiz un colectivo, un colectivo feminista fuerte que tomara un poco pues como la rienda del feminismo, ¿no? Porque había algunos grupos, pero o eran grupos de mujeres muy jovencitas, eh, de instituto y universidad o ya otros colectivos que se habían ido diluyendo. Entonces decidimos pues convocar una reunión, nosotros le decimos asamblea, eh, ...aquí en, en Cádiz, en el Café Distopía la convocamos, en febrero, el 2 de febrero, que es el aniversario del cumpleaños del café... ...y entonces decidimos, en esa asamblea, el orden del día fue presentarnos todas y después eh, preparar lo que iba a ser eh, el 8 de marzo, cómo lo íbamos a organizar... Eh, ...nunca en Cádiz había organizado un 8 de marzo... ...como íbamos a hacer el del 2018... ...eso fue en febrero de 2018... ...y entonces queríamos... Mmm, ...ya había empezado también aquí en España... ...a organizarse un poco todo lo que era el 8M... ...con toda la, la organización que se estaba haciendo ya... ...desde Madrid, de otras ciudades ¿no? Había muchísimas mujeres organizando todo... Eh, ...fue convocar... Ya la siguiente hacer la siguiente convocatoria, que creo que fue a finales de, a mediados de, de febrero y ahí ya eh, empezamos ya a trabajar como café feminista de Cádiz y empezamos a tener una responsabilidad bastante fuerte en lo que era el llevar para adelante el feminismo en Cádiz capital. trabajamos alrededor de, de varios objetivos, ¿no? Uno de nuestros objetivos principales eh, es la acción. Eh, estamos, bueno, realizamos o, o convocamos acciones en la calle, manifestaciones, concentraciones en torno a casos de violencia de género que vayan surgiendo a lo largo del año, ante sentencias como las de la manada que surgió hace poco. También, bueno, hay como varias líneas, ¿no? Por un lado, eh, nos reunimos una vez al mes, que es para hacer las asambleas de organización, pero también tenemos formaciones, y estas formaciones son muy diferentes. Por un lado, son formaciones eh, en torno a teoría feminista a formarnos nosotras mismas, acerca de qué es el feminismo y cómo, cómo lo entendemos, pero también hacia temas concretos, como pueden ser la salud mental, eh, mujeres migrantes, eh, también sobre micromachismo y así como los temas que nos vayan interesando y que, interesando y que decidimos en, en asamblea. Nos organizamos a nivel local, provincial, andaluz y, y estatal ¿vale? a, a través de las diferentes coordinadoras de colectivos feministas que hay tanto en Cádiz Capital, en, a, en, en Cádiz Provincia, Andalucía y en España. Con ella, sobre todo con, el, con la Coordinadora de colectivo feminista de la provincia, realizamos marchas eh, provinciales una vez al año y acciones en torno al 8M o, o al 25 de noviembre. En el pasado 8 de marzo hicimos una semana entera de actividades eh, basadas en, bueno, en Cineforum, eh, en recogida de, de plásticos en la cal, de la caleta, porque también tenemos una parte ligada al ecofeminismo, eh, también hicimos un taller, un taller de autoconocimiento, de, de conocernos a, a nivel personal, ¿no? eh, También hicimos una fiesta con las mujeres del carnaval porque justo coincidió en la semana de, del carnaval. También realizamos acompañamientos a, a mujeres que han sufrido violencia de género, que se acercan a nosotras y que a lo mejor quieren que, que las acompañemos al juicio, a los trámites para que las orientemos y, y bueno sepan qué paso dar ¿no? y no se, que no se sientan solas en ese proceso tan, tan doloroso. Tenemos diferentes comisiones, eh, desde organización que son las que preparan las asambleas, los puntos del día que vamos a llevar, la de comunicación que se encarga, bueno, pues todo el contacto con los medios, con las redes sociales, eh, elaboramos artículos también para algunas revistas, también tenemos la comisión de violencia, pues, bueno, porque son compañeras que están atentas a cuando surge algún tipo de violencia para preparar alguna acción para hacer alguna manifestación o concentración. También tenemos la, la comisión de ecofeminismo que bueno que trabaja todo lo relacionado que con bueno, con, el, con el medio ambiente y todo lo que nos atañe como mujeres eh, en el cambio climático, eh, en las nuevas formas de, de entender el, la vida. Eh, también tenemos la comisión de finanzas, que bueno, nosotros somos un colectivo autogestionado, que nos financiamos con aportaciones que hacemos mensualmente nosotras. Y bueno, pues son compañeras que, con ese, que gestionan ese dinero y que bueno, porque luego podemos elaborar camisetas o cuando alguna compañera eh, necesita eh, algún tipo de ayuda específica también se le ha ayudado o colaborar con otras asociaciones o entidades sociales para causas justas, pues también lo, lo hacemos. Además de eso, hay muchas compañeras que están en diferentes eh, colectivos espacios. ¿no? Eh, por un lado está la Marea Verde, que es para en defensa de la educación pública, trabajamos coordinadamente con ellas para cuando so surge algún, alguna manifestación, concentración, apoyamos. La, la Marea Blanca, que es en defensa de la, de la sanidad pública también. Eh, la, la marea de pensionistas, con el tema de, de las pensiones, de las personas mayores que han estado movilizándose estos últimos años, pues también, además tenemos en el café compañeras que, que están afectadas por este tema, pues también, eh, también vamos a, a apoyarlas. ¿no? Estamos en contacto con el colectivo LGTBI en Cádiz para hacer acciones coordinadas, eso hemos empezado hace recientemente poco y también cuando han surgido temas de, de racismo pues también hay compañeras que hay una comisión de antirracismo en la que bueno, preparamos acciones, eh, elaboramos pancartas para, la, para las manifestaciones o las concentraciones y también ahora que ha sido últimamente pues eh, con el problema de, de Cádiz de la vivienda de la turistificación pues estamos con colectivos como Calle Viva que trabajamos de manera conjunta a través de un comité de huelga en el que bueno pues preparamos acciones y elaboramos documentos para poder dar a conocer y manifestar este tipo de problemas ¿no? en Cádiz que, que nos afecta también a las mujeres. época que yo represento, o mi época, el término feminista casi no existía. Era una cosa impensable. Empezamos en, lo, en la mitad de los años 80 con la lucha por la igualdad. Se consiguió poco a poco con las cuotas de poder a nivel institucional, como la cuota del 25%. Pero luego eso ha quedado muy corto y muy poco porque los derechos de la mujer no se habían conseguido ni y estaba muy lejos de conseguirse. Poco a poco surgieron muchos colectivos y, y entonces nos fuimos reuniendo. Yo hice lo que pude desde el aula de la escuela pública mmm, en cuanto a estas desigualdades mmm, en el que los niños y las niñas tenían que ser, tener la misma educación porque iban a ser mujeres del siglo XXI. Y entonces no se podían limitar su preparación y su educación. Eso creo yo que se han conseguido. De hecho, por estadística, hay más títulos universitarios en mujeres que en hombres. No sé si ya se igualará, pero eso poco a poco se está consiguiendo o se ha conseguido. Lo único que las que me escuchan de mi edad o un poco más joven, sobre todo de mi generación, saben que el tema o la clave está... En, en el hogar, en la familia, en luchar contra el patriarcado, que eso es una... Es verdad que es una batalla que es muy difícil de conseguir. Es verdad que vemos ministras por, por, mmm, valiosísimas, mujeres dirigiendo empresas, pero mmm, desgraciadamente sigue habiendo muchas mujeres asesinadas, por ejemplo, que es un tema mmm, muy escabroso. Y yo creo que la clave está en, en el hogar, en la familia. Las mujeres tienen que hablar en su casa, decir que están orgullosas de ser mujer y que es un valor que tienen que empezar los hijos, el compañero, las hijas a, a reconocerlo. Cuando hablamos de, de la violencia de género casi siempre te, tenemos una imagen en la cabeza ¿no? como una idea que, que nos viene automáticamente que es la, la idea de la mujer con el ojo morado. Creo que, que en cierto modo en los últimos años es verdad que hemos hecho una gran concienciación sobre este problema ¿no? eh, pero nos hemos centrado mucho en el tema de la violencia física que por supuesto es la que, la que más nos llama la atención, la que más eh, nos hace bueno, pues llevar, llevarnos las manos a la cabeza, sobre todo cuando vemos los casos de las mujeres que son asesinadas, ¿no? que ya sería como el máximo exponente ¿no? de a dónde puede llegar una violencia dentro de una relación de pareja que llega incluso a, a, que, a que una mujer pueda, pueda ser asesinada ¿no? por, quien, por quien ha sido su compañero. Pero claro, muchas veces no, no, no nos ponemos a cuestionarnos todo lo que hay y todo lo que ocurre y cuántas relaciones de pareja hay con violencia sin que exista jamás violencia física. ¿no? Yo creo que ahí es donde ahora quizás el movimiento feminista está empezando a poner un poco el punto de mira. Por ejemplo, hablamos de, de las relaciones en las que hay situaciones de control, no en las que... Eh, bueno, pues no eres totalmente libre de hacer las cosas que, que tú deseas y a veces ese control no viene por temas, digamos, tan claros que a veces pensamos la prohibición, ¿no? la prohibición directa. Te prohíbo que lleves tal ropa, te prohíbo que vayas a tal sitio, te prohíbo que no vayas con tus amistades, a veces son cosas mucho más sutiles, ¿no? Es decir, eh, me, me hago un poco la víctima cuando te vas con tus amistades, de que me da mucha pena que te vayas y entonces provoco en ti que te sientas culpable cuando vas con otras personas. O tal vez te digo que eh, yo siento que te quiero a ti mucho más porque a mí no me preocupan tanto las otras personas y tú a mí no me quieres tanto porque necesitas de tus amistades. Entonces hay cosas muy sutiles que nos pasan desapercibidas. Ahí entran dos cosas, ¿no? Por un lado, el despertar de las mujeres, que creo que es algo... ...que bueno, llevamos tres siglos de historia del movimiento feminista... ...creo que el despertar de las mujeres está ahí... ...y ahora estamos en un momento del despertar de los hombres... Y también tendremos que hablar, bueno, pues, que tal vez ese, esa idea, ¿no?, de, de ese modelo que se nos ha vendido, ¿no?, del hombre que tiene que ser duro, ¿no?, que tiene que, que, que ser dominante, que tiene que sobresalir sobre los demás, que tiene que, que digamos, bueno, no, no, no arriesgarse a que se le pueda considerar un calzonazo, no arriesgarse a que se le pueda ver como que es una persona débil y, además, todo, claro, todo ese tipo de connotaciones que se ha asociado al que es un verdadero hombre o un verdadero macho. Y en ese sentido, bueno, ¿qué se incentiva? Pues el tema de la violencia es algo que se incentiva dentro de ese tipo de cultura. ¿no? Como si los hombres tuvieran que comportarse de esa manera dominadora, de esa manera violenta, y que las mujeres son algo que les pertenece, en lugar de seres humanos que están a la par. Por lo tanto, yo creo que, que tenemos que cuestionarnos ...qué tienen que hacer los hombres, cómo se plantean también... ...cuáles son los beneficios del feminismo para ellos... ...de empezar a trabajar las emociones... ...de empezar a trabajar el poder mostrarse débiles... ...porque todos tenemos problemas a lo largo de nuestra vida... ...y creo que, que eso es algo que cuando sabemos aceptar... ...que tenemos algo que no podemos sostener por nosotros mismos... ...necesitamos al resto del grupo... ...creo que eso es algo que ha salido con mis compañeras... ...no la importancia de lo colectivo, la importancia del grupo... Bueno, pues en los hombres tal vez también haga falta ese trabajo de la ternura, de la emoción, de el, a veces no puedo, porque el mundo tampoco o sea, nos ha dicho que los hombres todo lo pueden ¿no? o deberían de hacerlo porque si no eres débil. Bueno, pues sí. creo que ahí hay un, un trabajo y probablemente si empezáramos a trabajar más profundamente en estas cosas, lograríamos erradicar poco a poco eh, lo que es la, la violencia de género, la violencia dentro de la pareja. <música> Yo me casé muy joven, eh, fue cuidar, siempre cuidar, pero yo siempre he sido una mujer como muy, muy reverde, ¿no? muy, muy inconformista. Entonces yo sí he estado en otros colectivos, pero era el colectivo que a mí, era de mujeres también los colectivos, pero no, no era lo que yo andaba buscando. Porque era como salir de, de mi casa y, y estar dos horas pues haciendo puntos, haciendo pintura en tela, eh, que, que me parece muy bien, que no lo veo mal, por supuesto que no lo veo mal. Pero yo, mmm, yo me quería... Era otra, era, era otra historia, era otra cosa lo que yo necesitaba. Entonces yo en el café feminista pues, mmm, he encontrado una, a mis iguales. Yo me siento muy identificada con mis compañeras, con las niñas jóvenes, porque las admiro, porque están muy preparadas. Y a mí me da cosa, digo, quien pudiera volver para atrás y avanzar como están avanza ellas, ¿no? Con las compañeras que somos de más o menos de la misma edad, pues... todas más o menos vamos en, el mismo, en la misma sintonía. Eh, entonces, yo me encuentro muy identificada en el café, porque yo en el café se habla de mujer empoderada, ¿no? Cuando tiene un sueldo, cuando no depende de nada, pero es que yo... A mí no me dieron opción para poder estudiar, para poder empoderarme. Entonces, yo creo que mi empoderamiento llegó cuando yo entré en el Café Feminista. en mujeres muy profesionales, muy entregadas a la ciencia, a, a su trabajo, a su profesión, eh, y está descuidando otros aspectos, como es la maternidad, el, el cuidado de los hijos. No es incompatible una cosa con la otra. ¿Sí? Se comparten todas las tareas. ¿Vale? Si se comparten todas las tareas, si eh, hombre y mujer compartieran esos cuidados básicos como el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, esas necesidades básicas de alimentación, de higiene, si la, ambas las compartieran, ambas personas, tanto los hombres como las mujeres, podrían eh, formar parte de ese proceso de desarrollo personal y ninguna de las dos partes se sentiría excluida de ninguna... ...de ninguna actividad. Yo creo que eso es importante para... para ...como profesora para... ...como medio de, de educación ¿no? Aunque no tengan mucho que ver con mi asignatura... ...me gusta hablarles de... ...bueno, de, del papel de la mujer... ...el lenguaje inclusivo, aunque muchos renieguen de ello... ...yo pienso que es muy importante, lo que no se nombra no existe... ...nosotros en el instituto sabéis que hay muchas mmm, actividades... ...que son pues interdisciplinares, ¿no?... ...entonces se trabaja siempre el feminismo... ...sobre todo el 25 de, de noviembre, ¿no? pues, ...contra la violencia de género... ...y por supuesto el 8 de marzo se trabaja también en el instituto... ...se hacen canciones, se hacen carteles... ...y entonces pues desde el departamento de francés, ...que es donde yo trabajo, pues siempre, siempre se colabora en estos dos días el, el movimiento feminista y muchas feministas estamos por un mundo en el que todo el abanico de las posibilidades humanas las podamos disfrutar absolutamente todas las personas y que también podamos empezar a cuestionar todas aquellas cosas que perviven, que son valores negativos en nuestra sociedad y que empecemos a cuestionarlo para construir sociedades que sean más justas.